Recuerda usted que el año pasado, casi finalizando el 2018, el presidente de Estado, Evo Morales, anunciaba la gratuidad y la atención por un año a los pacientes con cáncer en el país. Vamos a hablar de este tema, una evaluación respecto a cómo se viene implementando este tratamiento, si se está cumpliendo o no con lo establecido y con lo acordado con el presidente. De Estado de Evo Morales. Para hablar de este tema está la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle. ¿Cómo está? Buenos días. Siempre Buenos es un gusto días. tenerla. Y también Ruth Vargas, quien es vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y que eh, pues ya ha tenido un, un tratamiento largo hace un par de años y ha podido vencer a esta enfermedad. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuál es la situación actual? Eh, ¿Qué tan diferente estamos a lo que pasaba un año atrás a las personas que tienen cáncer en Bolivia? Bueno, hace muchos años los pacientes con cáncer siempre han estado abandonados eh, porque no teníamos equipamiento, por la falta de profesionales. Pero ahora nosotros siempre como asociación hemos pedido que los pacientes estén atendidos con el acelerador lineal, con profesionales formados, eh, que utilizan las mejores técnicas que hay para hacer el tratamiento. En este momento están recibiendo ya los pacientes este tratamiento gratuitamente. Es un tratamiento muy caro. La, tanto la radioterapia como la braquiterapia son tratamientos muy caros, inaccesibles para muchos pacientes. En este momento se está salvando muchas vidas, no están abandonando el tratamiento, porque al escuchar... El precio de cuánto cuesta una radioterapia en un centro privado, pues la gente ya no regresa más, porque no todos tienen 5 mil, 6 mil dólares, 7 mil dólares, no lo tienen. O 4 mil 500 dólares, como cobran en algunos centros privados, porque tienen tecnología avanzada, porque tienen profesionales formados. Ahora mucha gente se está beneficiando con esto. En este momento tenemos ya 40 nueve pacientes que fueron ya a los centros de radioterapia tanto a Ibro como también a Oncocervis ya están siendo atendidos y también pacientes que tienen cáncer cervicuterino que tienen que hacer un tratamiento más después de la radioterapia eh, están yendo a la guión de Cochabamba ya para varios seis pacientes ya fueron a este tratamiento eh, Ruth ¿Cómo usted ve eh, la implementación de, de esto que se anunciaba, este tratamiento gratuito durante un año? ¿Usted ha, eh, ha sido, padecido esta enfermedad? Digo padecido porque realmente para quienes hemos tenido familiares eh, que han fallecido con cáncer sabemos lo complicada que es esta enfermedad. Eh, ¿Usted que es una sobreviviente de esta enfermedad? ¿Cómo ve esta decisión de brindar tratamiento gratuito durante un año? Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos. Yo lo veo con mucha felicidad. ¿Por qué? Porque hace muchos años nosotros, como pacientes, hemos sufrido bastante. Hemos visto que el equipamiento de la cobaltoterapia siempre paraba y no había mantenimiento al equipo. Hemos peleado desde los pasillos, siempre pidiendo que lo pongan mantenimiento, que queremos profesionales formados. Y desde allí, al año siguiente, se ha formado la asociación, con Calle y otras personas más, y hemos salido a las calles a luchar. Prácticamente hemos nacido en las calles la asociación. Nos, yo como paciente nunca he querido ser espectadora, ver ahí a, mi, a mis hermanos morirse porque no tenían el equipamiento adecuado. En este tiempo nosotros hemos aprendido mucho, mucho hemos aprendido. Por eso es que nosotros queremos que realmente el paciente sea, que sea bien atendido. Y cuando nuestro presidente dijo, no, un año de gratuidad, en un año de gratuidad se vas se va a dar muchas vidas que ya están yendo a hacerse tratados. Estamos, yo lo he recibido con mucha felicidad porque yo lo he visto, he visto morir a muchas pacientes, amigas que han hecho conmigo la quimioterapia, han dejado niños, si en ese momento... Hubiera habido esta gratuidad, hubiera habido tal vez un centro como hay ahora, pero un privado que también está yendo a algunos pacientes, hubieran vivido mucha gente tal vez, pero no lo ha habido en ese momento. Mucha gente ha fallecido, pero gracias a Dios ha habido esta gratuidad. Yo lo he visto con mucha felicidad. Eso es eso. 49 pacientes, nos decía señora Rosario, que están recibiendo este tratamiento: 6 braquiterapias, eh, tres niños. ...están recibiendo este tratamiento gratuito... ...¿con qué realidades, con qué testimonios e historias... ...se han encontrado en estos días? Con muchas historias... ...el día anterior semana teníamos una reunión... ...y justo nos encontramos con un hermano que es del Beni... ...y que está acá en La Paz y hace muchos meses... ...su esposa le han desahuciado en otros lugares... Está ahora acá, ya, su esposa ya ha hecho un, su radioterapia, eh, la quimioterapia también ya terminó, ahora está, hoy justamente está yendo esto, este hermano y con su esposa a Cochabamba y realmente las historias son pues conmovedoras porque me dice yo nunca hubiera podido acceder a un tratamiento como es la radioterapia tan caro porque yo he dejado empeñado mi casa y si no pago en mi pueblo eh, uh -huh. en cinco meses, eh, me van a quitar porque he hecho un documento. Yo Por eso necesito que termine rápido su tratamiento para ir a trabajar y poder pagar, porque si no lo voy a perder la casa. Entonces mucha gente viene con, esa, con historias realmente de conmovedoras. Hay gente que vende todo para un tratamiento eh, porque... No es solamente el tratamiento de cáncer, la radioterapia y la braquiterapia. También necesitan quimioterapia, necesitan cirugía. Esta gratuita realmente ha sido una bendición para mucha gente, para mucha gente, para muchos hermanos y hermanas que no cuentan con recursos económicos porque conseguir tanto dinero es tan difícil. Entonces... Eh, no se han manifestado muchos de nuestros hermanos y hermanas la, el agradecimiento hacia nuestro presidente por, su, por esta decisión que ha tomado. Y que además es tan complicado ¿no? que la vida dependa de un papel, que Exacto. es un billete, Exacto. que la vida dependa de que unos tengan o no tengan uh -huh. para poder seguir viviendo. Eh. Las historias de los niños, por ejemplo, con cáncer son realmente, porque los tratamientos además son agresivos. Eh, ¿Qué dicen los familiares, por ejemplo, de estos niños que ahora están recibiendo? ¿Han podido conversar con ellos? Sí, bueno, hemos conversado con dos mamás justamente la semana pasada y están realmente felices. A un principio ya no estaban tan bien informadas. Pero ya nosotros les hemos informado bien cómo va a ser todo esto y realmente estaba más tranquilas. Porque imagínense, son niños y a veces cuando tienen cáncer en el cerebro porque tenía un niño, el niño no podía caminar y la mamá tenía que estar peleando por todos lados. La verdad nos daba mucha pena. Pero gracias a Dios, este niño ya va a ser Hoy día le van a hacer el tratamiento. Ya está bien informada cómo tiene que seguir. Hay una cosa más. No solamente está ayudando el gobierno con la radioterapia, también está ayudando con la braquiterapia, que es bien importante eso también. Es una parte cuando terminas de hacer tratamiento de la terapia y quimioterapia, tienes que hacer la braquiterapia en algunos tumores con cáncer. Porque si no terminas de hacer con la braquiterapia, igual de nada sirve la radioterapia. Así es. Entonces, la braquiterapia es un proceso posterior sí, a, a la, la radioterapia. radioterapia en algunos tumores. Y también eso también está cubriendo, es, está gratuito también eso. Ahora. ¿Alcanza el tiempo un año de tratamiento? No, no alcanza, porque, bueno, para pacientes que van a venir mucho más, unos cuantos, van a ir una cantidad de pacientes, pero va a faltar, va a faltar más tiempo. En ese momento nosotros tenemos en una, tenemos en 99 pacientes ya en una lista eh, pero de estos 99 han sido atendidos 49 y el resto están en lista de espera. Pero así cada vez se van aumentando porque viene gente de otros departamentos, están viniendo de Sucre, de Oruro, de Potosí, están viniendo gente de otros departamentos, también de provincias. Estos niños, por ejemplo, son de Cochabamba, eh, de Beni y el otro niño es de Yungas. Entonces está viniendo gente de otros lugares y, y así se va aumentando. Por día, ¿no? Porque no, no se detiene el cáncer con estas personas. No, sino van a, siguen aumentando y tenemos nosotros todos los días una lista que, que se aumenta. Y Ahora, real... Obviamente esto se va a ir perfeccionando con el tiempo, ¿no? El, la, la agilidad para la atención, el, se están construyendo hospitales de tercer y cuarto nivel, uno de cuarto nivel especializado en temas ...de cáncer en el país. Recién ayer se inauguraba otro centro de la Caja Nacional de Salud. Es decir, eh, también estamos caminando hacia lo que es eh, dotarnos de infraestructura. Pero, ¿cuáles son los principales, las principales dificultades que han encontrado en estos días, semanas, recién de que se ha iniciado con eh, lo, el tratamiento gratuito a, las, a los pacientes con cáncer? Eh, bueno, uno, eh, la burocracia también de los trámites, tanto en el hospital como en el ministerio, porque están perfeccionando también cómo se tiene que hacer, porque son varios requisitos los que tienen que presentar los pacientes. Uno que no tiene que contar con ningún tipo de seguro, que no tiene que estar asegurada en, en ninguna caja. Son para pacientes de escasos recursos que asisten a, a hospitales de eh, tercer nivel, pero hospitales, públicos, entonces hay que hacer un trámite hacer, tienen que ir a sellar a diferentes eh, centros de seguro para poder confirmar que ese paciente no tiene ningún tipo de seguro y también los trámites, la trabajadora social que tiene que hacer la verificación, que realmente es una familia que no cuenta con recursos económicos y ese tipo de cosas, ahora se ha ido perfeccionando, ahora se ha ido agilizando. Un poco más. Entonces, bueno, ahora está avanzando un poco más rápido. Hay pacientes también que necesitan eh, exámenes, necesitan tomografías, necesitan varios exámenes para estar aptos para poder entrar a la radioterapia, sus defensas. Todo tiene que estar bien para que puedan acceder a este tratamiento. Y bueno, en ese camino también vamos como país con la implementación del Sistema Único de Salud, ¿no? de realmente brindar salud gratuita a quienes no cuentan con un seguro de salud, que es más del 50% de la población. Quiero agradecerles a ambas por haber estado junto a nosotras. Una buena noticia, 49 pacientes, son 49 familias también, que eh, por lo menos ven una esperanza y no están desesperanzados en, en tener que vender lo poco o mucho que tengan para pagar y salvarle la vida a su familiar. Son 49 pacientes, como bien nos decía Rosario Calle, que ya están recibiendo este tratamiento gratuito durante un año eh, para el cáncer, entre ellos tres niños y son seis braquiterapias que también se están llevando a cabo en el país. Muchas gracias nuevamente ambas. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, y también con Ruth Vargas, vicepresidenta de esta asociación, hablando acerca de esto que ya es una realidad en nuestro país, algo postergado durante muchos años, la atención a los pacientes con cáncer. Tienen gratuidad en su tratamiento durante un año. Es poco, es poco decimos, ¿no? pero en realidad se, es mucho para ellos y se va a seguir avanzando, se tiene que seguir avanzando y se tiene que seguir perfeccionando para reducir, por ejemplo, como bien nos decían, temas burocráticos.